Desde los inicios de la economía han habido timadores, estafadores y en general gente malintencionada que lo único que busca es enriquecerse con el esfuerzo de los demás, ofreciendo maravillosos beneficios. Y tal vez esto se suene un poco más actual, y es que es así, ya sean solo personas, entidades, empresas e incluso bancos bien formalizados, el mundo económico y financiero ha sido testigo de lo que tal vez muchos vieron como la oportunidad de crecer económicamente y que terminó siendo la pesadilla que nunca hubiesen deseado vivir. Acompáñenme a ver las 6 estafas financieras. Las más grandes de la historia. Número 6. Carlo Ponzi, italiano nacido en 1888, es mundialmente conocido como el precursor del esquema de la estafa piramidal, el cual consiste en obtener inversionistas deseosos de incrementar su dinero, ofreciéndole tasas de rentabilidad muy atractivas. Una vez obtenidos los primeros afiliados, solo la cuestión de esperar a nuevos aportantes, cuyo dinero finalmente era utilizado para pagarles a los aportantes más antiguos. Obviamente en cada vuelta, parte del dinero iba al bolsillo del estafador. Es así como se tejía toda una red piramidal de financiamiento, y de esta forma Ponzi logró recaudar la increíble suma de 130 millones de dólares, lo cual en aquella época ya por 1919 en Estados Unidos era toda una fortuna. Él ofrecía una rentabilidad del 50% a los tres meses. Esto obviamente no era más que puro cuento. Muy lamentablemente para Carlo Ponzi, al tener demasiados aportantes se le complicó la forma de pagarles, los cuales en 1920 quedaron perplejos al ver que todo no era más que una treta creada por quien les ofreció un futuro de sostenida rentabilidad. Si bien Ponzi no fue el primero en utilizar esta forma de estafa, ya que en 1899 un tal William F. Miller había hecho algo parecido, Carlos Ponzi es el que marcó época realizando esta estafa piramidal, y por lo cual tristemente su apellido pasó a la historia, pues desde aquel entonces esta modalidad de estafa recibió el nombre de estafa Ponzi o esquema Ponzi. Y por ello se queda con el puesto 6 en esta lista. Número 5 María Branca dos Santos, pues también han habido estafadoras y nadie más representativa que ella. Una portuguesa de más de 70 primaveras protagoniza en los años 80 del escándalo financiero más grande de Portugal. Su filosofía era simple, ayudar a los ricos a ser más ricos y a los pobres a ser menos pobres. Conocida por algunos como la banquera del pueblo y por muchos otros como la más grande estafadora de Europa, ofrecía un 10% de intereses mensuales por pequeñas aportaciones, siempre que hubiesen nuevos aportantes y por ende nuevas aportaciones, se pagaba este beneficio. Su sistema competía con los bancos vecinos que tenía en aquel entonces, y jamás daba razón a sus aportantes sobre cómo obtenía tanta rentabilidad. Pero como nada dura para siempre, cuando el flujo de aportantes paró en 1984, todo el teatro se vino abajo. De la nada desaparecieron 85 millones de euros en esa época, que muy seguramente fueron a los bolsillos de la sociedad fraudulenta conformada por Branca y sus socios, los cuales no eran más que criminales de saco y corbata. Finalmente en 1990 fue condenada a 10 años de cárcel, tiempo después fue liberada por su avanzada edad y complicaciones de salud. Tristemente falleció en una miseria total muy distinta de la que creyó poder tener. Número 4 Siendo uno de los destinos turísticos más concurridos de Sudamérica El actual rostro del país peruano contrasta bastante con los años 80 En que la inflación y demás problemas sociales y económicos Hacían a las empresas caer en desgracia Y más aún a los ciudadanos Casi imposible surgir y siquiera mejorar su economía Sin embargo desde mediados de los 80 Una entidad llamada Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial Más conocido como CLAE Venía cosechando inversionistas con una rapidez impresionante Y es que su rentabilidad del 100% era algo también impresionante en esos tiempos Clae venía operando 26 años ya en el sector financiero, y como en esa época para el gobierno peruano era casi imposible controlar a estas entidades, Carlos Manrique, cabeza de la empresa financiera, había cosechado la increíble suma de más de 242 millones de euros que habían depositado más de mil personas, todo esto lo había logrado con el uso del esquema Ponzi, sin embargo miles de personas en 1992 vieron con espanto la estafa descubierta por el gobierno peruano, el cual en ese entonces había tomado ya la posta para poder fiscalizar y formalizar a las empresas financieras, y fue precisamente allí cuando Manrique no supo cómo justificar el funcionamiento de su negocio y de dónde obtenía tanta rentabilidad. Este hecho fue desde lejos el escándalo financiero más grande de Sudamérica por la magnitud que tuvo. Miles lo perdieron todo e incluso algunos optaron hasta por el suicidio. Con todo esto, Carlos Manrique inútilmente fugó a Estados Unidos, pero finalmente fue capturado y deportado desde Miami. Clay fue disuelta en 1994 e incluso hay gente que hasta ahora sigue reclamando lo que por derecho era suyo. Y muy a pesar de muchos, Carlos Manrique fue liberado en el 2001 al acogerse a los beneficios penitenciarios existentes en ese entonces. Nuevamente en libertad. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, tranquilo. Gracias a Dios, bien, tranquilo. Número 3. ¿Te imaginas tener una empresa pequeña y tiempo después convertirla en la empresa líder de tu país? Muy seguramente esto con esfuerzo y dedicación y tiempo puede ser posible. Pero Bernard Evers tenía una idea mucho más fácil y mucho más sencilla para él. Fundada en 1984, WorldCommerce era una empresa pequeña de Estados Unidos dedicada al negocio de las telecomunicaciones, que luego pasó a convertirse a la segunda empresa norteamericana líder de ese sector. El fraude de Evers consistía básicamente en presentar gastos como si fuesen inversiones. Con esto la empresa aparecía como rentable, atrayendo obviamente a nuevos inversionistas. Y la empresa en sí estuvo valorada en más de 180 mil millones de dólares. Irónicamente, cuando el escándalo estalló, las acciones de la empresa bajaron de 80 dólares por acción a no más de 20 centavos por cada una. Obviamente, el presentar gastos como si fuesen inversiones no iba a durar para siempre. Scott Sullivan, contador y miembro de la empresa, no supo cómo justificar todo este embrollo y solo se limitó a responsabilizar directamente a Evers. El gigante de las telecomunicaciones fue declarado en de bancarrota en el año 2002, mientras que Evers fue condenado a 25 años de cárcel en el 2005 en los cargos de fraude contable por 11 millones de dólares, conspiración y por presentar documentos falsos a las entidades de control y fiscalización. Número 2. Este es el caso más desastroso de los Estados Unidos de toda su historia. Bernard Madoff, presidente de Madoff Investment Securities, era uno de los inversores más reconocidos y reputados del Wall Street. Fue miembro activo de la National Association of Securities Dealers, que es una asociación de comerciantes de acciones, y fue uno de los grandes impulsores de la Nasdaq, la bolsa de valores electrónica y automatizada más grande de los Estados Unidos, en la cual incluso trabajó como jefe coordinador del mercado de valores, y fue por todos estos honores que nunca nadie sospechó sobre el desfalco que él había creado. Su treta se basaba en la ya conocida estafa piramidal o esquema Ponzi, que si bien era un poco más compleja, básicamente era lo mismo, ya que los aportantes nuevos pagan la rentabilidad de los aportantes más antiguos. Y lo más impresionante es que tal vez todo esto hubiera seguido funcionando y llenando los bolsillos de Malov, de no haber sido por la crisis económica que afrontó Estados Unidos y por ende también el mundo, lo cual paró el flujo de aportantes e hizo que todo el desfalco, que todo el fraude viera la luz en el año 2008. A través del banco JP Morgan Chase, Madoff ofrecía el 13% de rentabilidad anual, lo cual ocasionó un desfalco de más de 50 millones de dólares durante décadas. Millones de familias lo perdieron todo en el escándalo financiero más grande de Norteamérica, y por lo cual Madoff fue sentenciado a 150 años de cárcel, y el JP Morgan Chase al pago de 1.7 millones de dólares a las víctimas del fraude, que dicho sea de paso es la cifra más grande impuesta a un banco, además de pagar otros 800 millones de dólares por conceptos de pagos al gobierno y demandas originadas. Madoff, hasta el día de la sentencia, mantuvo su postura de inocencia. Él alegaba que nunca tuvo nada que ver con el fraude más grande del continente americano. Número 1 Tal vez no sea una sorpresa que si bien los bancos de una forma u otra, aunque te ofrezcan la mayor cantidad de beneficios, te los van a terminar cobrando en los intereses. Pero lo curioso de este caso es que muchos, y muy posiblemente tú, no hayas escuchado nada de esto en el noticiero matutino que ves todos los días. Involucra a la élite bancaria más poderosa de Europa, la British Bankers Association, conformada por los 18 bancos más poderosos del mundo, como HSBC, Barclays, JP Morgan Chase, UBS, entre otros gigantes financieros en la que este grupo regula, controla y designa el LIBOR, tasa de interés bancaria fijada diariamente en Londres y considerada un diagnóstico general de la economía de todo el mundo. Y lo más impresionante es que durante años este grupo de bancos nunca tuvo un control externo y ni siquiera por parte del gobierno y por lo cual, y esto escúchenlo bien, este indicador bancario había sido manipulado entre 2005 y 2009 a favor de todo este grupo de bancos. Y ya se podrán imaginar que manipular un indicador tan importante como este repercute de forma directa en lo que finalmente millones de personas y muy posiblemente tú pagaste por algún préstamo y por lo cual resulta incalculable la cifra de cuánto habrán recaudado año tras año mediante esta forma de fraude. Y si bien el IVOR es principalmente usado como tasa de interés para los préstamos que los bancos se hacen entre sí, es innegable que repercute también de forma directa o indirecta en lo que finalmente cada banco cobra por sus préstamos. Este hecho ya era mencionado por el Wall Street Journal en el año 2008, y cuando el escándalo estalló el 28 de junio del 2012, y esto nuevamente es algo impresionante, escúchenlo bien, la Reserva Federal de Estados Unidos reconoció que tenía conocimiento de la manipulación del Libor desde el año 2007. Hasta la idea que tú mismo tuvieses un banco y pudieses crear tu propia tasa de intereses sin ningún control externo y sin nadie que te diga nada. Ahora esa misma idea llévala a escala global. Que la red financiera que de por sí controla el sistema bancario del mundo haya estado manipulando las tasas de intereses para su propio beneficio es de por sí el escándalo más grande de la historia financiera. Y confirmado como verdadero por el FBI que finalmente solo encontró culpable a Barclays y le impuso una multa de 450 millones de dólares, el cual aceptó pagar la multa sin nada más que decir. Si me lo preguntan, pagar esa cantidad de dinero no representa nada en lo que seguramente habrán recaudado año tras año. Y aún más difícil de creer que solamente Barclays haya estado al tanto de este hecho y que los demás bancos no hayan sabido nada de nada. Todo esto alimenta más las teorías conspirativas del sistema financiero mundial y nos hace recordar aquella frase ¿qué es más delito, robar un banco o fundar uno. Si el video te gustó por favor no te olvides de dejar tu like ahí abajo, compartir este video con tus amigos y suscribirte para nuevos videos todas las semanas. Y si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo a través de Facebook, Twitter o Google+. Muchísimas gracias por ver este video, mi nombre es Arnold, esto es Eico Asesoría y nos estamos viendo la próxima semana.